A Una nueva edición de Al Día, el informativo de la televisión universitaria Arrancando una nueva jornada con muchas eh, informaciones, muchas notas para compartir con ustedes Y ya le doy la bienvenida a mi compañero. ¿cómo ¿Qué estás? tal Flor? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí, Al Día, como siempre, con mucha información de la Universidad Nacional de Misiones Hoy un programa muy variado uh -huh, Sí, tenemos, eh, bueno, de Ciencias Forestales, nos va a hablar la que está eh, responsable del área de prensa y comunicación Nos va a contar acerca de todas las actividades que tienen desde esa unidad académica bueno, vamos a hablar del consumo de cannabis medicinal, también vamos eh, a abordar un proyecto de extensión que ha desarrollado la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales con una interesante e innovadora muestra fotográfica. También vamos a tener esa info aquí en día. Así es. Bueno, y un poquito de otras cuestiones relacionadas con el ámbito universitario, así que vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con el desarrollo de todo esto. con el informativo al día, aquí en el segundo bloque estamos transitando y vamos a comunicarnos ahora con Melisa Vega, ella es del área de prensa y comunicación de la Facultad de Ciencias Forestales nos va a comentar un poquito acerca de las actividades de esa unidad académica, así que ya le saludamos. Melisa, buen día. Buen día, Flor, a toda la gente que nos está mirando. Eh, volví después de mucho tiempo sí. iniciando <risas> este ciclo lectivo 2023. Así que bueno, acá con todos preparándonos también para lo que va a ser los 50 años de la Universidad Nacional de Misiones, así que con muchísimas actividades. Uh -huh. Bueno, ¿qué tienen en agenda? ¿Qué actividades están realizando ahora? Bien, eh, hace dos semanas aproximadamente empieza el cuatrimestre en la Facultad de Ciencias Forestales. El primer cuatrimestre ya, ya inició con las clases teóricas, con las clases prácticas eh, los estudiantes ya, ya están eh, rondando por toda la facultad, es muy lindo ver las aulas llenas, los estudiantes ingresantes que están con todas las iniciativas. Eh, también estamos con algunas refacciones en la facultad, estuvimos eh, finalizando las refacciones del la laboratorio de informática, uh -huh. que durante dos semanas el personal no docente de esta facultad estuvo trabajando intensamente para refaccionar por completo, esa sala de informática se estuvieron instalando eh, nuevos espacios, nuevos puestos de trabajo, eh, llegando a una capacidad de 37 lugares. Eh, se estuvo modernizando también un poco la sala de informática. Eh, se instalaron antenas nuevas, antenas de Wi-Fi, para que se pueda posibilitar el acceso a Internet, eh, no solamente a través de computadoras, sino también a, a través de teléfonos móviles, tablets, no, notebooks. Sí. Eh, y también se desarrollaron nuevas instalaciones eléctricas. Esto fue con el fin justamente de modernizar este laboratorio con nuevas uh -huh. tecnologías, con mayor accesibilidad, para que también los estudiantes puedan trabajar y desempeñar sus actividades de una manera más cómoda y en un espacio renovado. Uh -huh. Estas eh, refacciones tienen que ver con las acciones que se fueron, eh, fueron previstas en el plan estratégico institucional de la facultad que se estuvo desarrollando el año pasado. Este plan eh, llamado PEI es del 2022 a 2026, donde justamente se planteaba esta necesidad de fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las sedes permanentes uh -huh. eh, de la facultad. Una, esta invers mejora una es inversión súper importante, ¿no? Súper importante dado mm. que bueno cada vez necesitamos más las herramientas digitales. También claro. recordamos que nosotros en esta facultad tenemos una carrera nueva que es la Tecnicatura Universitaria en sistemas de Información eh, Geográfica y Teledetección donde los chicos usan muchísimos eh, las computadoras, donde eh, usan programas de satélite y demás. Así que es sumamente importante contar con una sala de informática okay. eh, dado que es lo que más utilizan. Así que, bueno, estas mejoras eh, también eh, con el fin de poner prioridades a estas cuestiones eh, que tengan que ver con las herramientas digitales, con el acceso a Internet. Eh, y, bueno, estas, estos trabajos van a seguir continuando en las próximas semanas. También en estos días estuvimos mejorando todo lo que es la conexión a Internet en la sede, eh, dado que cada vez somos más, hay más docentes, más estudiantes y, bueno, necesitamos unas buenas conexiones para poder trabajar. Uh -huh. Bien. Eh, también... Eh, otra, otra actividad que se estuvo haciendo es bueno, el campamento de ingresantes de los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria Guardaparque. La Tecnicatura Universitaria Guardaparque es una carrera que se dicta en la ciudad de San Pedro, eh, es en conjunto con el gobierno provincial que se dicta esta carrera. Uh -huh. Es una carrera muy demandada, eh, todos los años tenemos muchísimos ingresantes. Bueno, En este campamento estuvieron participando 98 estudiantes. ...que este campamento se realizó del 21 al 23 de marzo... Okay. ...en las instalaciones de la Reserva de Uso Múltiple de Guaraní... La, ...la RUM, como nos llamamos... ...que es un espacio que pertenece a la Universidad Nacional de Misiones... ...y es administrado por la Facultad de Forestales... Uh -huh. eh, ...y bueno y que está ubicada en el Departamento de Guaraní, Municipio del soberbio en, en este campamento los estudiantes estuvieron realizando diferentes actividades... ...que tengan que ver justamente con la introducción al campamentismo... Eh, el estudio de la diversidad animal, vegetal, el manejo de fuego en áreas naturales, eh, también estuvieron haciendo algo de cabullería y ofidismo, así que, mm -hmm. bueno, este campamento es algo muy esperado por los ingresantes de la Tecnicatura Universitaria de la parque y también es como para que vayan entrando un poco en sintonía lo que van a encontrarse a lo largo de la carrera. Buenísimo. Y te Bien. consulto, Meli, para sí. um, agenda de, 50, de los 50 años, camino a los 50 años, que ya estamos cerca de la fecha, eh, ¿tienen algo pensado de la facultad? Sí, estamos realizando diferentes actividades eh, que se van a ir desarrollando en esa semana o un poquito antes. También recordar que nosotros este año cumplimos 49 años, así que estamos ah, ahí nomás Bien. de cumplir eh, los 50 años están, o sea, las actividades que se van a estar realizando son en el marco institucional sí. diferentes capacitaciones también se va a hacer eh, unos días de eh, introducción a lo que va a ser lo que es la ciencia eh, se va a hacer como una especie de semana de la ciencia donde se van a mostrar las instalaciones de la facultad uh -huh. las actividades que hay para hacer también se van a hacer actividades que tengan que ver con la historia de las facultades forestales y, y, y, y cómo también eh, se involucra con la universidad nacional de misiones la importancia sí. del espacio esa agenda se Todavía se la está trabajando, pero sí hay diferentes actividades que la Secretaría de Extensión en las que está eh, eh, realizando y desarrollando esas propuestas para, para esa semana de los 50 años. Bien, perfecto, buenísimo. Bueno, no sé si querés eh, agregar eh, otras cuestiones que estén sí, trabajando. Sí, eh, tengo dos noticias más que uh -huh. para la facultad son sumamente importantes, como el llamado a licitación de la construcción del edificio Centro Interinstitucional de Investigaciones Subtropicales, que va a estar ah, funcionando sí. en la ciudad de Iguazú. Uh -huh. Este llamado a licitación abrió la semana pasada eh, y va a estar abierto eh, hasta el 8 de mayo. Así que bueno este este lugar eh, uh -huh. se construirá a través del programa federal de Construir Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y va a funcionar eh, en conjunto con la UNAM, Parques Nacionales y CONICET. La idea es que sea justamente un polo científico y tecnológico uh -huh. eh, donde van a estar participando estas tres instituciones. Así que, bueno, la noticia para nosotros es muy importante, eh, dado que bueno va a funcionar acá en Iguazú, donde seguramente van a estar involucrados muchos investigadores docentes de nuestra facultad. Y lo último, solamente eh, quería recordar que, sí. bueno... Eh, se, hay dos carreras de posgrado que todavía tienen las inscripciones abiertas. Se trata de la maestría en ciencias forestales que tiene sus inscripciones abiertas hasta el 12 de abril y la especialización en desarrollo territorial rural que va a tener sus inscripciones abiertas hasta el 30 de junio. Las personas interesadas pueden visitar nuestra página web que es www.facfor.unam.edu.ar Allí van a poder encontrar más información eh, y si no, pueden dirigirse a la pestaña carreras que está en el margen superior uh -huh. y buscar la carrera de posgrado y van a encontrar información al respecto. Buen y sí. lo último, Flor, sí. para cerrar, <ríe> estamos preparándonos para el acto de colación que se va a realizar en la facultad. Esto eh, va a involucrar a eh, graduados de las cortes 2019, 2020, Ajá. 2021 y 2022. Así que son van cuatro años. <risa> Vamos a hacer un montón. ¿Sí? Así que bueno, estamos ya preparándonos para lo que va a ser este acto de colación, que bueno, también fue un poco postergado por la pandemia claro. que tuvimos eh, eh, en estos años. Así que bueno, se van a juntar esos graduados que van a ser más de 200 personas estamos buscando un lugar grande para poder realizarlo así que también ya eh, la secretaría académica se estuvo informando con estos graduados para saber justamente quiénes van a participar cuántos vamos a hacer porque son los eh, va a ser un acto de colación de las carreras de pregrado grado y posgrado así que seguramente vamos a hacer eh, bastantes en ese acto buenísimo bueno Meli muchísimas gracias por todo este reporte de actividades y bueno estamos no, en contacto Dale, nos vemos la semana que viene. Un saludo a toda la audiencia. Dale, un abrazo. Bueno, vamos a seguir compartiendo info aquí en, el, en la televisión de la Universidad Nacional de Misiones. Vamos a una pausa y ya seguimos. Seguimos aquí en el informativo del día y vamos a compartir una serie de notas ahora que tiene que ver con los 50 años de la UNAM. Justamente eh, hablábamos con Dardo Martí, que es el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones, y nos comentaba acerca de la importancia de la habilitación del módulo de farmacia y bioquímica. Recuerden, ustedes vino el presidente de la Nación, Alberto Fernández, eh, fue la primera vez que un presidente en ejercicio de la función llega a la Universidad Nacional de Misiones. Este es un trabajo muy arduo, lo comentaba la rectora Alicia Boren, junto a Oscar Alpa, el secretario de Políticas Universitarias, Hubo todo un proceso y una inversión esa obra y bueno hoy resuelve en gran parte la operatividad de Ciencias Exactas. Even though not many earth risks or else, it is just an obvious point, setting up theinter корlebifr Stewart's 개발 book. It is impossible because <inaudible> obviously the social story, now just Darwin, Continuamos hablando del de decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales porque él eh, hubo, eh, hizo unas reflexiones acerca del cincuentenario de la Universidad Nacional de Misiones Próximo a cumplirse ahora el 16 de abril. Bueno, y estamos en tiempos de eh, opiniones, reflexiones, recuerdos de cara a los 50 años de nuestra universidad. Por ello es que vamos recolectando justamente los distintos testimonios de los decanos. En este caso nos vamos hasta la ciudad del Dorado, allí el decano Fabián Romero de la Facultad de Ciencias Forestales también se expresa en estos 50 años de la UNAM. Continuamos con estas reflexiones acerca de los 50 años que está por cumplir la Universidad Nacional de Misiones y en este caso aportamos las reflexiones de la Magíster Lucía Fretes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. La, la Universidad Nacional de Misiones cobra relevancia ya que en una, en una provincia periférica como lo es Misiones y en un contexto de triple frontera en el que nosotros nos pudimos posicionar a nivel académico, nos pudimos posicionar a nivel de producción, de conocimiento y de impacto en la vida de todos aquellos que se han formado en el tiempo es sumamente importante, tanto a nivel económico como Epistemológico para poder sostener el crecimiento del conocimiento científico en nuestra región. Yo, como exalumna de la universidad y de una carrera como antropología, que definitivamente es una carrera no tan. Eh, no, no está presente en todas las eh, provincias de Argentina, reconozco que para mí fue transformadora tanto de mi realidad como de todos los proyectos y las cuestiones que pudimos realizar en el transcurso de nuestra vida como exalumnos, como profesionales y como referentes de un conocimiento situado, posible gracias a la universidad que tiene y cumple estos 50 años. ¿Cuántos testimonios, cuántas opiniones, cuántas reflexiones de sí. cara a los 50 años de la UNAM? Totalmente. Bueno, muchas voces y faltan todavía de las otras unidades académicas que se van a ir sumando. Así es. Compartimos una pausa y ya volvemos al día. Vamos aquí en el informativo al día de la televisión universitaria y ahora vamos a compartir una nota que estuvimos realizando a Ernestina Morales ella tiene un proyecto de extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales acerca de una muestra fotográfica de Eduardo Longoni, que tiene vasta experiencia, una trayectoria muy importante en las fotografías eh, de todas las décadas de la Argentina, lo que ha sucedido a nivel social, a nivel económico, a nivel político. Ha registrado eh, hitos históricos, así que queremos compartir esta muestra que se está realizando en la Facultad de Ciencias Sociales eh, hasta el mes de junio en el marco de los 40 años de democracia. Seguimos al día por UNAM Transmedia, la televisión universitaria misionera y acá con la visita de la Magíster Ernestina Morales, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Misiones. Ernestina, muchas gracias por venir aquí hasta el campus. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a hablar de un proyecto de extensión, de una iniciativa de extensión que tiene la gente de la Facultad de Humanidades, ...referidos a una muestra de fotografías de el reconocido Eduardo Longoni. ¿De qué se trata? Eh? Bien, esta muestra fotográfica que está ahora desde el viernes 24 de marzo, que se, se hizo el montaje ese día clave... ...es a modo de intervención de la fachada de, vidriada, digamos, del edificio de la Universidad de la Facultad de Humanidades tanto el que está sobre la Casque central en Tucumán uh -huh. y el que está en el anexo sobre San Lorenzo. Lo que hicimos fue plotear este, los vidrios y en el anexo en la planta baja con este, fotografías de Eduardo Longoni de gran dimensión. Porque lo que buscábamos justamente que sea una muestra fuera de las típicas donde vos tenés que entrar uh -huh. y ir a un lugar exclusivamente, sino que sea de fácil acceso para el ciudadano que camina, que cruza la calle, la vereda, el que anda manejando con el auto y pase, que sea visible y que, y que, la, que interpele a las personas y que trabaje en la memoria también de los ciudadanos. Por eso elegimos el trabajo de Eduardo. Esta actividad, de esta muestra que va a permanecer hasta el mes de mayo y, y más también, tiene que ver con una actividad del marco del proyecto de extensión que se llama comunicación y memoria visual de un país en los últimos 40 años de argentina ¿Sí? que si sí, una línea de trabajo que venimos haciendo desde la docencia desde investigación y desde otras actividades también otros proyectos de extensión que tiene como digamos como eje de trabajo la narración, la memoria y comunicación. ¿no? Siempre venimos ya varios proyectos trabajando con esos mismos ejes temáticos. Este año, por ejemplo, trabajamos este, comunicación audiovisual y educación. ¿no? Uh -huh. eh, y lo que nos, conecta nos conectamos con Eduardo, pedimos por supuesto la autorización para compartir esta fotografía y poner como disparador para que este, llame la atención, por eso son fotos muy provocadoras que es la memoria que tenemos los argentinos de las, algunos hechos que nos pasaron en, los últimos, en las últimas décadas él tiene dentro de su trabajo una serie que se llama Violencia otra Malvinas, Huellas de la Guerra otra de eh, Maradona Mítico y sobre eso elegimos una serie de entre 10 11 fotografías que son las que están vamos a encontrar fotografías que circulan hoy y que a veces la gente no sabe quién es el autor. Eh, la mano de Dios, por supuesto, el festejo de, de Maradona ya cuando se le ganó a los ingleses, varias hay dos fotografías o tres de distintos momentos de, la madre, de las Madres de Plaza de Mayo, en el 81 cuando estaban siendo reprimidas, en el 2001 cuando tiraron gases lacrimógenos, eh, hay una también en la foto que más se conoce hoy y que también se retoma un poquito, para la película Argentina 985, 1985, que es el juicio a la, a la Junta, cuando ellos ingresan al vaquillo de acusado, que es una foto muy potente. Eh, después tenemos la del cementerio de Darwin, eh, una foto muy icónica también de Eduardo, que tuvo un impacto muy fuerte en la justicia, eh, el tema de la tablada, que a veces no todo el mundo recuerda, porque fue, sucedió en 1989, eh, que hubo un juicio sobre el fusilamiento en la tablada. Es decir... Son fotografías que sacamos algunas de las más, bueno, hay otro por ejemplo que es fuerte de Videla rezando, no y lo interesante de esto, que es lo que nosotros queremos cuando cierre el proyecto de, de extensión, es que el ciudadano, cualquier ciudadano que se acerque el día que venga el 18 de mayo, pueda escuchar ese testimonio que estuvo en ese lugar, que hizo el registro fotográfico, y que cuenta de una manera muy, muy fuerte ¿no? lo que era en ese momento donde no había internet, no había tele, eh, cámaras este, digitales ni celulares, solo era fotografía analógica, lo que era trabajar en esa circunstancia de dictadura y el, lo que hoy es, diríamos el backstage de llegar a esa foto que nosotros la vemos en todos los medios y en distintos formatos. ¿no? Claro. Hoy eso está digitalizado y parece que fue fácil de registrar, claro. era sí. el rollo fotográfico. Tenía que salir en la primera toma, eh, sí. hoy con los dispositivos tecnológicos uno puede arreglar la foto, retocarla, editarla, darle color, eso sí. era el pulso y, y el ojo del fotógrafo. Era el aquí y ahora, exacto, porque no tenías posibilidad hasta el revelado analógico de ver qué fue lo que pudiste capturar. Sí. O sea, hoy pues mirá, si no me gusta, la volvés claro, a tomar. O le o sea, retocas. Claro, no. Y sí. es, es, entonces son, son imágenes eh, muy fuertes y que quedan en la memoria y que se van reproduciendo en distintos, en otros géneros, otros formatos y que la gente se la va apropiando. De hecho, mientras nosotros colgábamos la muestra el, el, el viernes, los diarios, algunos diarios de, de tirada nacional estaban haciendo también en la conmemoración de la fecha pero con eh, el recuerdo, perdón, de la fecha, con una cuestión muy básica que era la, la foto de Eduardo Longoni, sin, sin mostrar, sin decir abajo el autor, ¿no? Porque es como ya de uso público la fotografía. Esta fotografía de esta parte, de lo mismo la, la, la mano de Dios de Maradona. En este proyecto participamos dos facultades y dos carreras que abordamos la misma, digamos, este, el mismo material que es fotografía la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y la carrera de Medios Audiovisual y Fotografía de la Facultad de Arte y Diseño. Con la docente colega Fernanda Iturrieta, que ella es fotógrafa profesional y es la que lleva adelante las, las materias técnicas de fotografía, bueno eh, y con Marcelino García también, que es director de nuestro proyecto de investigación, abordamos este trabajo para hacerlo. En, una, en un marco referencial aún más, más importante para nosotros como docentes e investigadores, que es dos fechas claves, 50 años de nuestra universidad ¿sí? y 40 años de la democracia. Entonces, convergimos en esas fechas y en este, en este campo de la comunicación, como es la fotografía, la memoria visual, eh, y pensamos oportuno de poder acercar al autor a conversar mano a mano con los ciudadanos, con los estudiantes, con los docentes, investigadores, sobre cada momento de este, la captura o la, la, la foto, de cómo fue trabajar y cómo sacar esa foto. En aquella época, Longoni, ¿en qué trabajaba? ¿En la periodista, fotógrafo? Él fue, sí, este, lo que se llamaba en ese momento, eh, reportero, fotoreportero, ¿no? Eh, y él trabajaba freelance, también en una agencia de noticias y también trabajó en otros medios de comunicación. ¿No? Hoy sigue trabajando freelance y tiene un vasta este, este, tra trabajo y, y cosas muy, muy lindas. ¿no? Es más, en esta muestra, quien se acerca, cada fotografía tiene su pie con, con el título de la, de la fotografía, el año, y hay un código QR que escaneas con el celular y te lleva directamente a la página oficial de Longoni, donde puedes ver más fotografía o interiorizarte más sobre su obra y sobre la fotografía que está ahí. Claro. ¿Qué fecha va a estar él acá? Él va a estar el 18 y el 19 de mayo. O sea que la muestra va a estar puesta durante todo eh, marzo, ya termina ahora, uh -huh. todo abril, mitad de mayo, hasta que él, que él venga. Después seguramente ya es una decisión de las autoridades retirarla o dejarle, dejarle un tiempo más. El día 18 a las 10 de la mañana va a haber una charla abierta al público en general, donde él habla sobre su, su trabajo digamos, su profesión de, de, de reportero gráfico y este, puntualmente sobre esas fotografías que están expuestas. ¿no? Que yo ya estuve, participé en una charla en Iguazú que hicimos en el año 18 con él y, y realmente fue muy emotivo y muy fuerte poder escuchar y ver los ojos de quien estuvo en ese momento y e hizo esos registros que son muy fuertes. A la tarde del día 18, también como actividad de uh -huh. este proyecto de extensión, vamos a visualizar proyectar un documental de un chico de buenos aires que no me acuerdo ahora el apellido del documental se llama una mirada honesta que también entreteje un documental sobre eduardo longoni que va haciendo entretejiendo digamos los sentidos de su profesión y su vida ¿no? eh, que es muy cálido muy lindo son creo que 40 minutos del documental eso va a estar el director, va a estar Eduardo Longón y también va a haber un panel donde vamos a intercambiar y uno de los codirectores del proyecto, que es Marcelino García, justamente también va a hablar sobre la importancia en la, eh, para la educación, el audiovisual en el campo de la comunicación y educación. ¿no? Y el 19, que es, ahí se cerraría nuestro proyecto, va a haber una... una Mesa de prensa porque hay otros docentes que también se involucran con nosotros en el proyecto, el caso de Sergio Benítez que trabaja con práctica, la práctica profesional periodística. Ellos se van a encargar, los alumnos, de preparar una rueda de prensa invitando a los medios eh, locales de la provincia para una charla exclusivamente eh, con Eduardo Longoni y los medios de comunicaciones locales. Bien. Eso va a ser el 19. Bueno, Ernestina Morales, docente e investigadora de la UNAM, contándonos entonces acerca de esta muestra de fotografías de Eduardo Longoni, que va más allá de una muestra de fotografías, sino que es el rescate de la memoria visual de todo un tiempo en la Argentina y la posibilidad de intercambiar opiniones y estar mano a mano con Eduardo, que va a llegar aquí a la provincia. Gracias por venir a esta Gracias a ustedes por la invitación. Muchos éxitos. Proyecto de extensión entonces de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Pausa y ya volvemos. Seguimos al día por UNAM Transmedia, la televisión universitaria misionera y vamos a hablar de un producto que se encuentra en desarrollo aquí en la provincia de Misiones, lo hace Biofábrica, muy cerca del campus de la Universidad Nacional de Misiones eh, y se ha generado todo un, un ámbito de desmitificación de lo que es el cannabis, sobre todo orientado al uso medicinal. La Universidad Nacional de Misiones también tiene participación en esto porque profesionales graduados, eh, investigadores de la universidad también se desempeñan en este proyecto de elaboración de aceite de cannabis aquí en la provincia. En este caso nos vamos a ocupar de eh, una actividad que tendrá lugar en la jornada de hoy, es gratuita, es presencial y se trata de una conferencia-taller productos con cannabis en el ámbito público y académico, experiencias y abordaje desde las normativas vigentes. Este taller será dictado por el profesor Mario Raúl Delfino, que es doctor en química de la Universidad Nacional del Nordeste, a quien tenemos vía Zoom. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días desde aquí, desde la ciudad de Posadas, capital de Misiones. Lo saludamos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y participar de su programa. Bueno, ¿cuál será el abordaje que va a tener justamente el tema hoy aquí en la Facultad de Sactas? Bueno, nuestra intención básicamente es transmitir un poco la experiencia que venimos acumulando este último año en cuanto a eh, proyectos de extensión e investigación que venimos realizando en la UNE. Eh, en este aspecto podemos separarlo en dos partes, la parte de investigación con la elaboración de un snack de mango con agregado de, de cannabis, eh, principalmente CBD, como una vía alternativa de administración y eh, poder monitorear un poco la trazabilidad y estabilidad de este nuevo producto para poder ver la posibilidad de lanzarlo al mercado. Por otro lado, una charla-taller que venimos realizando con asociaciones civiles, eh, en conjunto con empresas privadas y el sector académico, para eh, transmitir a la sociedad un, y generar un espacio de debate en cuanto al tratamiento y el abordaje del cannabis medicinal, siempre desde el punto de vista de la experiencia y la evidencia científica. Sí. Doctor, eh, esta cuestión del snack de mango, justamente con componente de cannabis, eh, suena muy interesante, ¿nos puede detallar digamos, de qué se trata? ¿Está en proceso? Eh, ¿Ustedes están gestionando para ponerlo en el mercado? Bueno, el mango es un producto regional que está, está subutilizado, Tiene una, es, se produce en enorme cantidad de manera ya directamente natural, y, y no tiene muy buen aprovechamiento. Entonces, lo que se busca es aprovechar esta fruta regional para darle un valor agregado. Hoy en día ni siquiera se comercializa en verdaderías, cuando estamos hablando del mango criollo. Eh, esto permite darle un uso y además eh, tiene una particularidad, que el mango entre sus componentes eh, tiene compuestos terpénicos, como el mirceno, que está caracterizado por... Eh, hay evidencia que indica que tendría un efecto potenciador de los efectos del cannabis, eh, principalmente los cannabinoides, de CBD, THC. Esto permitiría tener un producto con eh, componentes naturales que eh, aumentarían los efectos del cannabis, haciendo que requieran menos dosis. De esta manera, lo que buscamos es, primero, en una primera etapa, elaborar el producto, tenerlo a punto, para luego ver las posibilidades de... Eh, si se puede ofertar como una startup o incluso eh, vender la idea a alguna empresa que quiera aprovecharlo. Básicamente Ajá. ese es el desarrollo que estamos buscando en esta primera etapa de la investigación. ¿Y cuando el decimos snack, snack, está, snack no. puede ser una barrita para consumirla en cualquier momento? ¿O cuál es la vía de administración? Es una vía de administración oral, comestible, más que una barrita, podríamos decirlo similar a un chip o o papa frita, eh, no, no, si bien no lleva un proceso de, de fritura, uh -huh. eh, más que nada horneado, eh, el, el, el snack ya está elaborado y está probado, lo que sí queremos saber ahora es la parte de agregado de CBD, que la estabilidad, y si esto no influye en las condiciones organolépticas y sigue siendo un producto agradable para consumo. ¿Qué otro abordaje también tendrá este taller de hoy, eh, doctor? aquí en la facultad, además de esta interesante iniciativa que ustedes están comentando. Bueno, eh, estamos en este momento también iniciando vínculos con la UNAM, eh, muy agradecidos por la invitación, y generando estos lazos que son sumamente beneficiosos, no solamente para el desarrollo del tema, sino para la región, eh, desde el aspecto académico, las vinculaciones son herramientas poderosas que nos ayudan a crecer, eh, a vincular grupos, ahora estamos trabajando con gente de la Cátedra de Toxicología, en lo que es desarrollo y puesta a punto de metodología, yo sé que están trabajando también con asociaciones, a la tarde vamos a estar trabajando con eh, laboratorios de alimentos, antes de, de la charla, es una jornada bastante intensa, eh, pero eh, también queremos abordar todo lo, este tipo de es vinculaciones y, y, y transmitir cómo venimos abordando el tratamiento del cannabis medicinal, eh, a través de charlas, con profesionales de distintos rubros, la multidisciplinaridad de estos temas ¿eh? y cómo, por ejemplo, generar un espacio de debate para ver si podemos contagiar a que este, estas actividades que venimos realizando en Corrientes se repliquen acá en Misiones y, y a la vez también ofrecer lazos para venir a, a, a asistir en toda ayuda que pueda ser posible. Eh, si bien es cierto, hay un desarrollo muy importante de todo lo que es el cannabis aquí, usted sabe, bueno, tenemos la biofábrica, también la Facultad de Ciencias Exactas, ustedes en la UNE están muy avanzados, pero muchas veces se plantea la cuestión del acceso de las personas que necesitan este tipo de productos o lo necesitan para un tratamiento. Eh, ¿Cómo está esa cuestión? ¿Cómo, qué, ¿Qué temas habría que eh, ajustarse para que eso sea más accesible para la gente? Bueno, en este momento... Es... Tratamos de difundir y, y darle mucha relevancia a lo que es el tratamiento médico y al rol del médico. Eh, creemos, que, creemos que el rol del médico es fundamental para hacer un seguimiento, que esto es necesario. Eh, si bien hay, se, se abren muchas puertas y ventanas, eh, lo que buscamos es concientizar también a la población de que mantenga y estreche este vínculo para hacer un seguimiento apropiado. También es necesario hacer los controles, eh, ya que eh, si bien hay distintas, distintas eh, enfermedades que pueden, eh, en las que puede ser beneficioso un tratamiento con cannabis, hay que eh, concientizar de que es un tratamiento complementario, no sustituye un tratamiento tradicional de base y que debe ser supervisado por un médico. Entonces, eh, en el espacio, estamos de concientizar en eso y generar el debate para que, podamos tratar de sanar las cuestiones y las preguntas que, que queden pendientes respecto a eso. Eh, en cuanto a lo que es eh, ese proceso, digamos, en la provincia de Corrientes, eh, ¿está un poco más eh, agilizado, digamos, hay más accesibilidad con las obras sociales o con el sistema público de salud, doctor? Bueno, eh, está... se está llevando a cabo bastante lentamente, eh, eh, están produ produciendo progresos. Eh, lo que ha ocurrido también es que eh, fue un tema que llegó bastante rápido y bueno, nosotros salimos al cruce con capacitaciones y poder ofrecer esto para también sea una herramienta de acceso a profesionales del sector que quieran capacitarse y de esta manera tener una visión un poco más amplia porque como le mencioné anteriormente es una actividad multidisciplinaria, eh, no, no solamente entra en juego el rol del médico entra en juego también el rol del farmacéutico el rol del bioquímico eh, en nuestro caso también yo soy químico eh, incluso lo que es aspectos legales, el rol del, eh, de los abogados eh, e incluso eh, se están ofreciendo capacitaciones en todo el país, y contamos con el orgullo también de contar con una, medic, eh, una odontóloga correntina que también está abordando el cannabis desde el punto de vista odontológico eh, así que bueno es diverso y bueno, tratamos de salir a ofrecer estas capacitaciones y estos, estos espacios de debate, que es lo que creería que no, no eh, es lo más importante, que se genere el espacio de debate. Muchas gracias doctor por esta comunicación, el doctor Mario Raúl Delfino, doctor en química, profesor de la Universidad Nacional del Nordeste. Le agradecemos mucho desde aquí, muchos éxitos en la charla de hoy en la Facultad de Sactas. Muchas gracias a ustedes, Estoy muy contento de estar aquí. Bueno, así hablamos con el doctor Delfino de la Universidad Nacional del Nordeste, nos daba las distintas aristas de la temática del cannabis, un tema nuevo relativamente que eh, se está investigando, que, sobre el cual se está avanzando. La charla de hoy eh, tiene un cupo para 150 personas, eh, se, se denomina Productos con Cannabis en el Ámbito Público Académico, Experiencias y Abordajes desde las Normativas Vigentes. Va a ser 19.30 horas en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Félix de Alzara, 1552 de Posadas. Pausa y ya volvemos. Estamos llegando al cierre del día de esta edición 31 de marzo, que larguito el mes. ¿eh? Se nos fue el mes fue. más largo del sí. año, un día ochenta y pico, ¿no? Sí, sí, sí, tal como, cual. Como 80 días marzo. Bueno, un mes muy cargado de actividades, estamos entrando mañana. En el mes de los 50 años de la Universidad Así Nacional es. de Misiones y en el mes del cumpleaños de Florencia Galarza, que es el 2 de abril. Así que agéndenlo. Abril es un mes cargado de emociones muy fuertes para es, nosotros. totalmente, ¿eh? para todos. Así que bueno, venimos repasando toda la historia de la universidad, los testimonios, los matices, los protagonistas, la historia. Eh, así que en abril vamos a seguir con esto y bueno, vamos a tener nuestro gran acto central también. Sí, que va a ser eh, el 12 de eh, abril. Exactamente, así que mm, les vamos a ir contando sobre eso. Bueno, al día de hoy tuvo mucha información. Mucha info, así que los esperamos la semana que viene para eh, continuar con estas informaciones, con estas noticias de la Universidad Nacional de Misiones. Nos vemos. Muchas gracias, hasta pronto.